Vean, ¿se acuerdan de la foto de, del otro día en mi Instagram que subí? Amigo, me veía como un drogadicto, ¿no? Literalmente. O sea, me veía como si me hubiera fumado 30 porros de los buenos, amigo. Esos de los que venden en la esquina, así. <risa> XD. XD Gente, ¿qué tal estamos hoy? Marihuati, chicos, sean bienvenidísimos a este nuevo video. Y esta canción me voy a yendo de aquí porque hay dos negros detrás mío y eso no es bueno. Bueno, entonces, gente, estamos aquí con mis buenos patas, Vanas, Matías Noob y Soto300XD. Gente, ¿qué tal me les va a mis compañeros, mis amigos? ¿Cómo les va? Bien, bonito, bien, todo correcto. Todo bien, todo correcto y eso me alegro. Ok, y, gente, como vieron en el título y en la miniatura de este video, pueden quedarse. Que pro. Como vieron en la miniatura de este video, cada vez que saltemos, saltaremos muchísimo más alto. O sea, saltaremos con una. Pueden dejar de saltar. Pueden quedarse quietos por un segundo, por favor, par de pendejos. Cuando consiguieron Listo. Entonces, cada vez que saltemos, saltaremos mucho más alto Si digamos, yo salto una y otra y otra. Dos mil años más tarde. Y otra. Y otra, y bueno, pues ya, ya quiero que te, quiero que entendieron qué es lo que va a pasar. Eh, iremos saltando cada vez más. Nuestro objetivo principal es intentar conseguir, eh, intentar llegar al Nether. Y a la vez subir a esa montaña solo saltando desde abajo hasta arriba. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Quieren bien, intentarlo? Bien, pero primero llegamos al Nether, ¿no? No, no, no, sí. o sea, digamos lo de la montaña primero y después miramos cómo llegamos al Nether. ¿Qué? No, me necesito, ah. me necesito mi bola, me necesito mi bola. A ver, me necesito nada. Ahora sí. Empecemos a jatar, a ver, a ver qué tal qué tal alto podemos llegar. Te que te osta, todo matar a Soto. No. Oh, esperen, tengo una idea, tengo. No, mira, mira, mira, esto, esto, esto. Okay. ok, tengo una mejor forma, tengo una mejor forma. ¿Me puede volver la madera, Matías? Por un carajo, Matías. Matías, por la concha. Les juro por Dios. Soto, ¿me puedes pasar la madera? Entonces, si hago esto aquí, esto. Esto, aquí, esto, aquí, esto, esto. ¡Ah, no morir! Soto salió volando. Soto salió volando. Soto salió volando. Soto salta, Soto, salta. Ok, Matías <risa> Se están muriendo los dos En serio, amigo ¿Cómo son tan pendejos? Pero es que por accidente salte fuera Porque alguien recibió. Como que alguien Corrió las hojas Yo no me acuerdo por qué pero... Ok, bien. había visto en el video De una persona Quita Esto Ya lo logré yo Mira Ya Ahora sí Vengan, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan por aquí, vengan, vengan Tengo vengan que llegar de, de un salto para allá Pa, pa, pa, pam, pa, pa, pa, pa. no Me paso! me paso! Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, pasé ¡Caqué! ¡Qué ca Aleluya La sangre de Cristo tiene poder ¿What? Amigo, nos estamos muriendo como unos pendejos A ver en realidad esto puede ayudar bastante A la hora de ¿Pirale? No, no, no A la hora de Explorar Y yo ya soy en la montaña No, de hecho sería morir y morir Una y otra vez Ok Entonces ahora tenemos que hacernos un speedrun de Minecraft ¿Qué? Sí, hay que speedrunear esta vaina Porque si no ¿Sabes lo difícil que es Minecraft? Eh, no, no lo es ¿Llegué? Okay. La y lava. Ay, Qué? Mata. ¿Qué le pasó, a Matías? No, entonces, Speedrun, Speedrun de Minecraft. El que primero lo pase o oh, el, el que primero vaya al nene, gana. Está eh, bien, me gusta la, me gusta el, me gusta la cosa. Entonces todos. tengo, tengo bife, tengo bife. Tengo cama. Listo, ah, todos sí, claro, en 0-0. Todo, todo. Mi bife, mi bife. Un es mío. No, pues yo lo vi rato. Ok, entonces, gente, vamos a esperronear el juego de Minecraft en la cuenta de 3, 2, 1. Y... Ah. Listo, ya. Ya estamos esperroneando. <risa> pero trae otro cubo ya vamos a el no, tengo que el hierro. Pero y el agua? <p> se <stays> <risa> Se el agua, en serio. Vamos por acá tiene que haber agua. por no, agua. GG. GG. GG. GG. GG. GG. Bueno, igual sigamos jugando. GG. What the fuck? Escucho agua. ¿Y ves? La verdad. Lo lo, ¿Lol? LOL. Amigo. Dañado? Amigo, el nether está mal la. Fue, amigo, ¿Otra? ¿sí? ¡Ah! No. <ríe> Nos a no, ya, ya, quietos. Eso. Ahora salten. Destruyen de ese sol todo el saltar. Destruyen de ese todo de saltar. Dos mil años más tarde Ahora yo Ahora esperen que yo llegue ahí Después todos daremos un salto Y llegamos al mil Amigos, están 999 Ahora volteé la pantalla Y se le da por el diablo Si me dirán Yo estoy aquí como pendejos Amigos, ¿se imaginan que dañe, dañe la tecla de espacio por esto? eso <ríe> <Dios mío. ríe> Creo. ¿Qué pasó? No sé, dañé la tecla <risa> <risa> <risa> Ya tranquilo, estaba bien Dale, Listo, aquí Ah, no 5, 6, 7, 8, 9 Esperen, listo Compañeros, a la cuenta de 1, 2 Y 3, vamos a saltar, ¿ok? En 3, 2 1, ya ¡Ah! ¡No, no! ¡Se te pone un cara! ¿Qué pasó con Matea? ¡Ah! ¡Qué hacin! ¿Qué les pasó? Con ¡El cielo! ¡Ah! Bueno, en el nombre de la ciencia. Voy a saltar Pero aquí al lado del agua Vengan conmigo, compañeritos Andrés es el único que sobrevivió El único es que ¿no? sobrevivió es que no sabe... no. Ah, ¡Ayúdenme! se me bugueó, no me puedo mover Los pues pendejo Ah, por dar tantos clics <risa> Se jodió el teclado Ya, vengan, vengan, vengan Vengan Al agua Compañeros En la cuenta de 3 2 Por un carajo, Matías pero no puedo saltar, pendejo A la cuenta de uno, dos y tres Con ¡Ah! mil y dos de salto Voy a saltar ¡Pah! ¡Uy! ¡Ole! Po eh, y... ¿Dónde está? Ah, ya lo vi! <risa> <risa> <risa> Matías, la cagaste Puedes dejar de poner la puta lava de mierda Por eso me morí <risa> <risa> Y, bonito. y, y bonito. ya, amigo, ¿Cómo? literalmente esto es todo el video Literal Era llegar a llegar net y llegar a mil saltos Y bueno gente, espero que les haya encantado el video del día de hoy de, No olviden, obviamente, dejar su like, compartirlo con todos sus amigos para más videos como este Y nada más que decir, me despido de mis buenos amigos y mis compañeros ya me a hacer este video porque si no pues sería bastante aburrido siempre se... hacer oh, no no me lo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! la pantalla no no no no no no me mato, me mato, me mato, me mato. no no ¡Ah! no mata, okay, no me no no ¡Ah! no ¡Ah! no me ¡Ah! no me ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya ¡Ah! ¡Ah! no ¡Ah! no ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡